continuamos con el programa de mañana, en este momento vamos a escuchar a La Antigua con la presentación de su tema Bien, gracias Carolina y a todo el equipo de mañana gracias también a la gente que nos distingue con su sintonía en todas partes del mundo. Quiero iniciar en nuestro espacio eh, recordando a Rufino de la Cruz este agricultor, chofer que acompañó a las hermanas Mirabal eh, en su viaje a, a Puerto Plata, y que fue vilmente asesinado conjuntamente con ellas en la, en, en la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Y hacer una crítica a la sociedad dominicana, a él no lo recordamos. O sea, eh, si ustedes se fijan ahí, miren la actividad, eh, que por lo menos ese grupo de personas, presumo que son sus familiares y algún grupo eh, que promueve esta, esta actividad, eh, esta eh, misa, si se quiere, de conmemoración hay, hay que, a, su, a, su na, a su natalicio. Hay que aclarar lo que dice abajo. Uh -huh. Él no era el chofer de las hermanas, mira, el chofer estaba enfermo. Exacto, y él, y él accedió, no, que, na, que nadie quería salir con ella porque, porque sabía que había un. A sabiendas de los peligros que uh -huh. habían, aún así, sí. se ofreció a llevarlo. Y lo mataron junto con ellas. Pero la sociedad dominicana a él no lo recuerda. Recordamos a las hermanas Mirabal como heroínas, pero a él no lo recordamos como un héroe. Y yo me uno a, ¿verdad? A, a, a, este, a este sentimiento de recordarlo a él también como un héroe que cayó en algo que él ni siquiera tenía ningún tipo de vinculación y que pagó un precio, lamentablemente, de algo que él ni siquiera eh, eh, tenía, fue víctima de, de, del abuso, de la opresión. Y, y el derramamiento de sangre de aquellos años de la tiranía así que eh, ahí está nuestro saludo a los familiares y a la personas que llevaron a cabo esta actividad en memoria de Rufino de la Cruz quien ese día iba manejando el vehículo en el que se desplazaban las hermanas Mirabal y, y repito, una crítica a la sociedad dominicana a él no lo recordamos, sí recordamos a las hermanas Mirabal qué pena cambiando radicalmente de tema señores yo quiero llamar a la atención de la sociedad dominicana con relación a la situación que se está dando actualmente en, en nuestro país en materia política. Leonel Fernández y su grupo, y cuando digo su grupo me refiero a sus seguidores y a algunos partidos que le están haciendo el coro, está apostando en la República Dominicana al caos y al desorden. ¿Cómo así? Sí, voy a explicarlo. ¿Por qué yo digo esto? Resulta que este hombre, eh, ex, eh, tres veces presidente de la República Dominicana, un intelectual brillante por demás, se ha dado la tarea de en los últimos meses borrar toda su historia y convertirse en un revoltoso. ¿Por qué digo esto? <risa> Porque mira, él, eh, no un momentito, eres... yo, yo no te interrumpí no, no, no, en tu tiempo, no, pero, yo no te interrumpí eh, en tu no, tiempo precisamente para que tú parar. me permitas sí. expresar en mi tiempo mis Los ideas. Lo que a ti te dé tu gana. No, mis, no mis ideas, ese, eso es lo del que permite sí, la vamos, constitución no. expresar ese, sin es previa censura. Sí. Resulta que este señor participa en un evento electoral democrático, eh, con ventajas tiene. o desventajas, pero democrático si se quiere, dentro del PLD. Y antes de eso comenzó a desacreditar a la Junta Central Electoral. Eh, primero dijo que los, unos hackers rusos, que lo dijo eh, José Rafael Vargas, y él le siguió ese coro. Luego dijo que un algoritmo y que se alteró la voluntad popular. Luego habló de un hacker indio. Luego acusaron al hijo de, ¿cómo se llama?, de Guillermo Gómez y tuvieron que echarse para atrás. Luego habló de un fuego en la Junta Central Electoral y que por ahí consiguieron la llave criptográfica y qué sé yo qué. Bueno, luego que la auditoría forense, luego que se oponen a la auditoría forense, ahora se oponen al voto automatizado. Y ayer, oigan, oigan todo esto, esto ha sido una, una, una campaña sistemática eh, con miras a, a provocar un desorden en la República Dominicana. Ayer dice Leonel Fernández que si no hay unanimidad, en los partidos no hay voto automatizado. Ese o sea, fue la, eso es una afirmación categórica que él hace. O sea, aquí en este país se va a hacer lo que yo diga, porque yo soy yo y después de mí que entre el mar. Si no soy yo el candidato eh, eh, omnipotente, si no soy yo el presidente de la república, que entre el mar y que se lleve a todo el mundo. Y esa es la campaña que está promoviendo el expresidente leonel Fernández. ¿Cómo fue que claro, fue la campaña, perdón? Eso, de que si yo no soy el presidente de la república, que entre el mar. Y que, y que barra con medio país. ¿Cómo así cuando Claro, porque ¿Eh? si tú te das que cuenta, escuchar cosas. Si, si, si tú te das cuenta... Porque ¿quién es el único pero, que no ha tenido... Me, en me hace, un momentito, a un momentito, yo quiero pedir sí, a la, a la dejarlo, producción no a que en mi tiempo, que yo no interrumpí a nadie aquí, sí, me continúa, permitan expresar mis continúa, ideas continúa. sin intentar eh, eh, eh, te reversar mi tema Solo bueno, una pregunta, yo te, te hice. Eh, eh, eh, yo he planteado planteado aquí tu, y yo tu vengo, capacidad de análisis. Y, y yo vengo... No, no, yo tengo mi propia capacidad continúa, de análisis. Continúa, continúa, Capacidad de análisis no es la que tú quieres inyectarme. No, jamás. Continúa, ni, ni, ni me voy a dejar eh, eh, influenciar aquí por nadie. No, no. Ni también. por nada. Continúa, continuo. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Que ya Lionel está asunzando con que si se, si se implanta, por ejemplo, simplemente implementa el voto automatizado en la República Dominicana, las elecciones no sirven. Pero aún así, si se vota con las boletas físicas, y no se utiliza el voto automatizado, adivinen qué, también va a haber fraude. Porque él lo que está apostando es al caos para justificar que ya no tiene los números que tenía antes. Porque se salió del partido que era eh, eh, su plataforma. ¿Qué están oyendo? ¿Qué análisis? Que era su plataforma. Y este señor, ¿qué es lo que quiere él? Provocar un caos en la República Dominicana. Uh -huh. Es evidente. Porque nada de lo que dijo lo pudo demostrar. Fíjense ustedes. Que de, lo, de todos los partidos, 17 están ap apoyando el voto automatizado. ¿Adivinen cuántos partidos no apoyan el voto automatizado de manera tajante? ¿Cuál, ¿Cuántos son? Cuatro. Qué fácil es saber cuáles son. Eh, eh, el PTD, que es la Fuerza del Pueblo. Eh, ¿Cómo se llama la Fuerza Nacional Progresista? El mismo grupo. Cuatro partidos, señores, que están apostando al caos en la República Dominicana. Aquí se demostró... En las, en las elecciones primarias pasadas que el voto automatizado resuelve muchísimos problemas uno de ellos, el voto nulo ya no van a existir en la República Dominicana votos nulos ni votos observados. Anótame aquí. Para yo quisiera que, por favor, ayudarle, ayudarle. yo quisiera que, por favor, Francis, aguante un poquitico la presión no, no, no, y no me permite ninguna. expresar que yo no te interesa. Porque tú no tienes tu ningún tiempo? razonamiento Pero lógico? Pero que no importa. Mira, tú haces tu, en, en la tu la tiempo, pantalla, tú dices lo que tú ¿Eh? quieras y yo en mi tiempo mira, digo mira, lo mira. que yo pienso. Continúa Continúa solamente continuo. para ayudarte. Guillermo Moreno, ese uno, que no está de acuerdo. No, eso es mentira. Bueno, Guillermo no Moreno ha establecido, porque yo vi la yo vi la audiencia completa. Si sí. sí, tú no la viste, Tienes que tu chuparte dos horas. Mira, Guillermo dos horas y Moreno, media Moreno rechaza voto República contra Gobierno de ma... una cosa. Si no lo lees, porque lo no hace completo. Si no, no lo lees, Francis, entonces tienes que ver, Francis, ayer, Francis. Se, se llevó a ayer. cabo una audiencia. En la cual yo me tiré dos horas y media viendo los planteamientos de cada uno de los partidos. Alianza País lo condicionó a después de la auditoría. Igual que hizo el PRM. Y lo igual mismo que hizo Lionel. No, mentira. Mentira Leonel, suya. Leonel, Usted está aquí miren, tergiversando lo, sus datos. Eh, Usted está tergiversando eh, sus datos. Eh, Lionel falta de, de coherencia. PRM. No, tú, por ejemplo, en tu caso, ni siquiera sabes lo que estás hablando. Por ejemplo,. ¿Quiénes se opusieron ¿Cómo de que no sé. Pero que Pero ¿Cómo que yo no sé? ¿Pero cómo que yo no sé? Porque tú se estás eh, confundiendo aquí. Permíteme. Es Permíteme terminar. ¿Y cuáles partidos se opusieron tajantemente al voto automatizado? ¿Cuáles? Eh, el PTD, la Fuerza del Pueblo, Correcto. la Fuerza Nacional Progresista, el BIS y el PQDC. Fueron los que se opusieron tajantemente. Pero oye lo que quiere Leonel, que si no hay unanimidad, señores, por eso es antidemocrático, en un grupo, en un grupo de más de una persona, verdad, se supone, donde hay más de una persona, nunca va a haber unanimidad. Es muy difícil. Y alguien te puede decir a ti, por ejemplo, cualquier partido te va a decir no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y significa que esa persona tenga la razón. Y quiero yo aquí destacar que si nosotros seguimos haciéndole el coro a ese grupo de Lionel o a Lionel y a su grupo, vamos a terminar mal vamos a terminar aquí como Bolivia, vamos a terminar como Chile, porque ellos no están apostando al bienestar de la República Dominicana, están apostando al caos y a desestabilizar el país, porque es que Lionel tiene en su cabeza que si él no es el presidente de la República, que entre el mar y que se jode esta vaina. Qué, qué bonito, mira, eh, en lo que acaba de decir eh, el joven Yarján, Creo que en el único lugar que se puede albergar la idea de que entre el mal es en el presidente de la república, que no, sabiendo no, el, el que la leonel, constitución lo limita. Ya tú terminaste y me quedé callado. El leonel, no, no, pero aquí, tú, no, no. aquí no estamos para refutar lo que dijo el otro con relación no, no. a... Ah, no bueno, que pero dijo tú lo ahorita. has hecho bastante Ahora estamos en debate. Mí. No, no, pero no. Él yo te voy a responder... A Ay, yo le respondí no, no, igual. yo te voy a responder Para ah, pa, pa que él termine, ¿verdad? Perdón, ya, pero eso es así. Que, que tiene la verdad absoluta. Pero claro No, no, no, contigo yo no voy a debatir porque no tiene lógica lo que tú has planteado. Ah, no, no tengo Mira, lógica. yo tengo que debatir casos que son concretos. Aquí en el país, la amenaza más fuerte se planteó desde el gobierno cuando se quiso imponer otra reforma para implantar una reposición del gobierno como lo querían ellos. Y eso no fue posible, no solamente por la fuerza del pueblo, sino por una llamada de Estados Unidos que no quiere repetir en, Bol en República Dominicana lo de Bolivia. Lionel no gobierna, ni Lionel tiene el poder que tiene el, el gobierno. Por lo tanto eso no tiene lógica lo que se ha planteado. No, no. no Mira, tiene creo lógica. que muy Lionel si él es el presidente que entre el mar. Yerlán, que creo no que lo avanzado. define, no lo define creo él, que... lo define el pueblo. Creo que es muy Dejen porque ustedes no, no quieren no, que se, no se relija. Buenos, día. buenos, si eh... no buenos, día. buenos, buenos días, días. días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. entre todos y le manden a hacer una tomografía a... a Sí, a Yan Yan, a ver si, sí, ¿qué es lo que tienen su cerebro señores? Vayan a ver lo que ustedes hacen con ese tipo. Pero, ¿en, eh, ¿en qué usted bueno. va a hacer ese comentario? O sea, ¿qué es lo Mira, que... Ella, entonces, no, no, a ella que llame, yo a lo la que reto te referías, a, usted, no, a lo pues que no, te no le a ella palabra en su boca, es que un momentito, que tenemos que hacer esta vaina con nivel. Yo la reto a usted que llame de nuevo y me diga, ¿qué es lo que usted quiere encontrar en mi cerebro?, ...que me van a mandarse una tomografía... ...para yo responderle con la altura... ...en la que usted se merece... ...porque usted no ha dicho nada... Bien. ...o sea, una tomografía para qué... ...para ver si yo tengo... ...si, ¿qué sé yo, yo... lo que quiero si que de entienda... ...que no puede existir... Pero por ...un... un ...súbala el nivel al debate... Mira, ...no puede existir mayor interés... ...de gobernar... ...que al que está gobernando... ...porque los que están fuera del gobierno... ocho años... ...le pusieron toda la maquinaria... ...de todos los ministros... Todo, todo, todo, todo. Y finalmente lograron lo que ellos estaban buscando, quedarse con el partido. Le han dejado las la puertas abiertas. Pero eso de decir que aquí se está, que se está propiciando un caos. Señores, desde febrero se dio una, una resolución de la Junta, donde la propia Junta ponía sus plazos y ella misma se autodeterminó hacer el, la auditoría a los equipos previos a las a las a la primarias que serían utilizadas como prueba y como no, no hubo un hubo tiempo, absoluto como no hubo tiempo bueno el pero leonel Pidió que fueran tres universidades que él mismo las y y y la reconoció. Y, y lo ocultaron, y ocultaron el resultado, y no lo ocurre. dijeron antes de la primaria. Sí, ese, ese es el lo problema. ocultaron, ya, ya. Eh, si, dice Leonel, es que si tú estás no hablando, fuera de que es sí. el mar en este país. Hay que hacerle la tomografía, Roña. Que se queme el país. Sí, sí hay, creo a, que muy... a, a, a, a, Ay, Hay que hacerle tomografía la tomografía a ti. Yo, creo, que es a osado, que creo que es muy osado. Creo eh, que es muy osado. ningún osado que ese es mi punto de vista. Es que ustedes no me condicionar lo que yo pienso. Lo que yo estoy diciendo aquí es que ellos están promoviendo aquí, que es un caos. Como pasó vamos, en Bolivia y como está pasando en Chile. Vamos a conectar ahora segundo, vamos a conectar ahora segundo, con Arismendi la Antigua. Vamos, segundo, vamos con a conectar con Arismendi la Antigua segundo, desde la Regional de Educación de San Francisco. Pero pero no te va a llegar de aquí, ven, ven a debatir aquí. Vamos a conectar con Arismendi la Antigua desde la Regional de Educación San Francisco. Vamos.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 es Vicky Lidiano que es la de, de Recursos Humanos, ahí está eh, Petra eh, Rojas, de Amprotep, y está también el presidente de Amprotep, y Mariel Santos. Eh, arriba dice, ¿cómo es? Que, bueno, otra persona de Recursos Muy Humanos. Bien. O sea, caramba, no podemos llegar a esto. Es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad de Amprotep estar defendiendo lo indefendible. Muy bien, vamos a conectar ahora con WhatsApp y los mensajes de los amigos televidentes. Vamos a ver qué nos dice Ramón Flores, dice... Al amigo y colega Yerjan, que nunca es prudente y democrático que un gobierno tenga el control del Congreso. La historia reci reciente lo ha evidenciado, más al pueblo le conviene que haya controversia y equilibrio. Sí. Manuel Durán nos dice... En cuanto a Siquio NG, fue recibido como el hijo pródigo, con amor y fiesta, porque el PRM tiene los bardos abiertos para recibir con amor a todos. Ay, ¡Wow! Dios es un partido con muchas posibilidades de ganar. Y cualquiera en la posición que él está... Quisiera ser partícipe del cambio. Coge ahí, ya! No. Te recibe el perro. Hijo pródigo lo recibimos. Ay, Venga, Siquio. Vengan ay, todos los que ay, me quieran. Me dicen que vengan, ay, me dicen, que el cambio va. Me dicen que posiblemente se quede sin el perro. Vuelva a escribir, vuelva a escribir Pero otra que vez, sí, que Manuel un Durán. Son de macos y cacatas. Ay, Pero cero eh, cinco, dieciocho. Son eh. buenas. Son o sea, equilibrios. Naturales. Vamos, 0518 desde New York. De por Dios, yan, yan, yer, yan váyese para el cercado, no, así no a recoger eh. cacao ratonero eh. usted, no usted no pega, pega una, una. Eh. no, yo no le voy a responder sí, a eso no, porque no, no. es no, no, no, no. muy bajo bajos, no, no, vale no. de nivel al debate para que pueda hablar con sí. él a mí me gusta sí. recoger cacao que también <ríe> que a yo le voy a dar Inez. el beneficio de la duda a él de que se equivocó escriba con más nivel por Inez. favor Agu Agustina sí. dice? nos dice buenos días el León -Yang no le gusta que hablen bien del líder es para fuera que bueno, va Miran ellos pica. para afuera porque yo no estoy en el gobierno. De manera hemos llegado Irán ellos para afuera. El cambio mañana va. Nos vemos. Y es para afuera que van. Va el cambio. Eh, con la se impunidad se se y, con lo, y con los se convenios va. Que está haciendo el se PRM se ahí. De de y y